On voy. Ella sabe también la quiero volver a probar. Llena mi vida al cielo, así me siento inmortal. Sin miedo peleo tuve, So Te ayudo a quitarte ese peso Que sé que no mantiene preso Pero algo que sí te prometo Cuando digas tendremos sexo Podremos jugar PlayStation 5 Tú me reinició la vida y a tú Tú me reinició la vida Una cerveza y una mordida Why? Tú me reinició la vida y a tú si todo se jode buscamos salida. Tú eres el punto de control. Eres el punto de control. Tú eres el punto de control. El punto de control. Y él sabe también. Me siento inmortal Ella es para mí Ella es para mí